¡Hola Galeones! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, en este instante vamos a hacer hoy como este mundo y este tiene solo una estrella, me doy cuenta de que este también tiene, aunque a ver, bueno, es lo que creo si tendrá si ten... te faltan estrellas, solo... me falta 8 si tendrá solo una estrella, podrás hacer un plan, haré este este planeta, este y después este, que será el jefe. El jefe de toda esta galaxia El más fuerte Vamos, primero vamos a ir a esto Que no sé qué nos, nos espera Galaxia surfing A surfear Wow, esto parece difícil, eh ¿Qué es eso? eso? ¿Tú haces la G? Mm, no sé ni qué significa eso ¡Vaya! Vuelve cuando te entreganas No, en serio, que es que te he preguntado Para te decirme qué era ¿Tú haces la G? Claro que sí Aunque no lo haga Tu primera vez, ¿no? Pues vas a ser mejor que te dé una clase práctica Deja que te explique Sigue las instrucciones de abajo a la derecha, para girar así. Muy bien, esa es la exposición básica. Para virar si ¿sí? vale. Tengo que hacer lo que me dice. ese gira a la izquierda. Por el contrario, tienes que girar a la derecha. Así. Bien. Mira, es una hacha. Por ajustar la velocidad, puedes pulsar B. Esto es todo lo que necesitas saber. Ahora da una vuelta en el circuito. Vale. Ostras, es complicado de, de manejar, eh. <risa> ¡Ah! ¡Ah, oh, no! Una, ¡Una carrera! ¡Tengo que hacerlo rápido! Muerte, ¡Gracias, pingüino! Pues parece complicado, ¿eh? Te puedes caer y morir. Creo que esto es muy peligroso. A ver, vamos... Hay que hacerlo por los pingüinos. ¡Tito! ¡Tito! ¡Oh, Dios! Ah, ah. Ah. ¡Me va a dar tiempo! Lo que pasa es que lo que me da miedo es que si me cae. está ahí la meta! 1.368. Muy bien. Tus esfuerzos te hacen merecedor de la medalla de oro. ¡Ay, ah, la medalla de oro es la superestrella! Conseguido primer lugar. Es que me lo merezco, ¿eh? Me lo merezco. Observad mi premio, perdedores. Es mi premio por primer lugar. Una superestrella. Se ha acabado la galaxia, ¿sí? yo ya lo sé. La base de enemigos. Espero que no te est no estén usando la energía de ¿sí? seria con propósitos malvados. Sí, yo quiero guardar. Espera, vamos a hacer este mundo y después vamos a ver lo de eso. Vale, nos vamos a esa galaxia. Uy, ya. Todos de amarillo, panelillos. No tendría que ser que esas cosas amarillas se vuelvan azules. Ah, pues es al revés. Sí, creo que tengo que pisar todas esas cosas y tengo que volverlas a amarillas. Vale, eso es, a, eso es muy fácil. Entonces. Caeré en un sentido que ahora se lo va en amarillo. Bueno. Está chupado. ¡Ah! Me cago en la. Por apretar, eh. Para... ¡No! Ya. ¡Vamos! ¡Conseguido! Ahí está la superestrella, tengo que ir. Tengo que ir a ver. Vale, ya todo están verdes y no pasa nada. A ver, ya no hay peligro. Bueno, si te caes sí hay peligro. ¡Oh! ¡Conseguido! Oye, esta ha sido muy corta, ¿eh? ¿No crees? Solo siete minutos y ya he conseguido dos estrellas más. ¡Claro que quiero guardar! ¿Por qué me preguntas? ¿Quién no va a querer guardar la partida? Or, eh, me he completado esto, esto, esto y esto Nos falta... de chan El jefe de la galaxia El jefe definitivo Dimensión Robot de Bowser Voy a ir a ver a la galaxia, galaxia. Aunque es una galaxia con la forma de Bowser Eso no tiene buena pinta ¿Tiene? Sí, tiene solo una, el trípode tripo, el grandullón. Madre mía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Espera, ahora lo veremos. Pero primero, creo que voy a aparecer. si sí, voy a aparecer aquí. Pero lo que tengo que hacer es que ahí está la estrella. Pero, ¿cómo puedo entrar? A todo no, no funciona. Ahora sí. Adiós. Ahora te vas a. a. a, a agujero negro. <tose> no ven nada por mí. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Un cohete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Gracias, poet. Eres el mejor amigo que tenía nunca. Oh, es Oh, el jefe. Oh, es Bowser Jr. O sea, el hijo de Bowser. ¡Jua, jua, jua! Yo solo puedo destruirte sin la ayuda de papá. Eres un enclenque. Me quedo trípode. Sal a luchar, haz que se entra el poder de la maxi-estrella Y él se va riendo ¿sí? ¡Oh! ¡Y como de roto este tío gigante! Madre mía, oh no, ay no, esto no se ve muy... muy todos los días Pero esto es gigante, o sea, es un jefe gigante cómo de, de, de, de roto No, roto. roto ¡Eh! Eso son es signos de ir un momento si ¿sí? ¿Sí voy a la pierna sube aquí ¿Sube? oh no Están descubriendo hay una alarma de que a, a... si hay enemigos vale me estoy adentrando a la cabeza uh... Subiendo a la cabeza de eso oye si alto eh joder abre eso eso es la más estrella Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ahora se, se ha hecho peor Ahora se Rema... Ahora se oh, oh, oh, oh, ya tengo ludo. oh, oh, oh, oh, oh, ¡Vamos! Y nada, pues ahí exploto. ¡Lo he conseguido! Mi truco ha funcionado. ¡Guau! ¡Wow! <truzando> <truzando> eh, eh, ¡Nueva Maxi Estrella! Pues nada, ya hemos completado a otro, ot una galaxia. Una de las galaxias ya la hemos completado. Entera. Hoy oh, he hecho más grande el, el punto cero. Y ahora descubro un, un nuevo sitio, una nueva galaxia. Anda, pues sí, ahora es esa. Esa nueva galaxia. Ajá, se. Eh, se la galaxia. descubierto una nueva galaxia. Ya lo sé. Eso lo llamamos Faro. Es una llama... Ah, esa galaxia la llaman Faro. Es una llama que indica la energía del planetario. Cada vez que recuperes una smart estrella, volverá un poco de energía estelar y, te... y la llama crecerá. Este planetario se mueve gracias a esa energía. Cuando recuperamos, recuperemos toda la energía, podremos desplazarnos hacia el mismo centro del Universo. Pues vale. Eh, ¡Oh! Ahora puedes entrar en una nueva volvera celeste. ¡Ah, no! Se llamaba Bóveda celeste. El baño. O sea, antes estábamos haciendo el mirador y ahora podemos ir al baño. La nueva bóveda celeste es una estancia que llamamos baño. En el mapa, el que has visto hace un momento, no solo están incluidas las bóvedas, sino también las galaxias. Ya si has descubierto hay otro tipo de información. Es muy útil. Habla conmigo siempre que te pierdas y no encuentres una bóveda celeste. Vale. ¿Quieres guardar? Pues claro, Jolines. ¿Por qué me preguntas quién iba a querer guardar? Pues Vale, ya me despido. Espera, antes de despedirme, eh, voy a ver esto. ¿Qué es esto? ¡Oh! Este es el de antes. De... ¡Talari, talari! Oye, ¿tienes otro sitio de sella? ¡Ostras, este! ¡Ah! Es el de antes. Yo sé que tengo un motor. Dame trozos de sella, ricos. Quiero ponerme comercito. ¡Talari, talari! ¡Porfa! ¡Dame trozos de sella con 400 trozos! me transformaré no no vale cuántos tengo tengo 506 pues toma ¡Oh! conseguido ya está ya está ya está Lo has conseguido mutación y ahora ¿Qué? Ha sido una nueva Galaxia fábrica de dulces mm, Dulces Aunque... Las golosinas no me gustan pero los dulces como el helado eh, Los buenos me encantan Hay galletas Galaxia fábrica de dulces Pastelazo es todo para mí. Bueno, vamos a ir, no? Ya que el vídeo dura 11 minutos 15 minutos nos da tiempo a hacer esto Wow, es el mundo de los dulces Ah, aquí hace parkour. Aquí hay hace hacer parkour. Aquí hay parkour, ¿eh? No me gusta nada, ¿eh? Tendré que esquivar todas esas cosas. Pero es complicado, ¿eh? Se ve complicado. <música> me pasa por hablar eso me pasa por hablar tío por qué, ¿por qué hablo tío debería de calciarme la boca tío soy malísimo ¿eh? que sepáis que no puedo hacer esto porque soy malísimo soy peor que... soy malísimo esto soy malísimo no tío se me va a acabar la batería llevo haciendo aquí un montón de vídeos y, se, y, y en todo, y casi todos los vídeos haría que la batería estaba baja y a lo mejor ya pronto se va a acabar, eso es muy malo, así que vamos a intentar todo hacer rápido. Y se supone que este ya será el vídeo, porque eh, ya estoy haciendo el, el, el, el, el vídeo de la primera galaxia, del primero. estaba haciendo en el mismo día, pero ahora ya... Es la de mañana en la otra galaxia entera y cuando haga pues me pondré a jugar como ahora que después de completarme esto voy a ponerme a jugar que es lo que me gusta hacer ¡Wow! ¡Una galleta gigante de chocolate! ojalá me la pudiera comer entera ¡Oh! Tengo que ir Con cuidado Con mucho cuidado Oh, más una vida Vamos, sí Oh, qué susto No esperaba eso oh ya tengo las vidas, como me han muerto dos veces, pues ahora recupera las vidas, porque acabo de conseguir dos vidas Al conseguir 50 de esas estrellas, ahora he conseguido otra vida Por que va eso? Por qué va eso? ¡Oh, vamos! sí aquí está, vamos! Vamos! Conseguido! ¡Hola, cada cola ¡Hola! ¡Adiós! ¡Vamos! Ahora sí que me voy a hacer la despedida, ¿eh? Ha descubierto una nueva galaxia. Anda, pues vaya en el baño. Ahora tengo una nueva galaxia la verdad así a ver habrá más en eso o, o ya se entero espera que ah no ya se entero porque este ya es ya, es, ya se ha vuelto normal lo ves ya entonces ya, que ya me lo he entero bueno espero que os haya gustado este vídeo eh, suscribiros si queréis ver más vídeos y no os perdáis la siguiente parte o la anterior y adiós.